siste ve un encuentro con la sabiduría, continúa durante todo el verano. Todos nosotros hemos tenido una forma de vida diferente. Tenemos experiencias, creencias, ideas distintas, hasta una edad, un nombre y una nacionalidad que en cierta forma nos separa. Pero todos tenemos esas preguntas esenciales que son parte de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Qué pasa más allá de la muerte? El porqué de mis sufrimientos. No si te este ve, un encuentro con la sabiduría allí encontrarás las respuestas.